Estos tipos de proyectos son el oro, porque cuando lo comenzamos a escrutar, lo comenzamos a definir, nos damos cuenta que sí, lo que parece lodo se puede convertir en oro. Muy bien, hoy vamos a hablar de este subproyecto. Bueno, en este proyecto se encuentra en un terreno alrededor de los ríos, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Y lo muy importante de este proyecto es ver, entender cuál es el objetivo. Aquí el objetivo es que podamos lograr mayor utilidad financiera, que podamos lograr mejores beneficios económicos a través del instrumento de la renta o venta de estos pequeños apartamentos. Entendiendo esa claridad, entendiendo ese objetivo, pues vamos a tomar el camino más conveniente para poder lograrlo. Y cada vez que tengamos un dilema de diseño, de construcción de presupuesto, es mirando cuál es el camino que dé más rentabilidad. Entonces, si se fijan, el escenario que tenemos en este terreno, en los procesos en los ríos, es que es un terreno irregular. Normalmente cuando vemos terrenos con una forma irregular, entendemos que el terreno no funciona. En terreno, entendemos que el terreno como que no tiene valor. Porque la forma es irregular. Normalmente no estamos acostumbrados a ver terreno en forma irregular. Normalmente entendemos que lo que funciona es un terreno cuadrado. Sin embargo, para nosotros, estos tipos de proyectos son el oro. Porque cuando lo comenzamos a escrutar, lo comenzamos a definir, ¿okay? nos damos cuenta que sí, lo que parece lodo se puede convertir en oro a través de entender cuál es el objetivo principal. Aquí el objetivo número uno okay, es definir que esa casa que se encuentra hoy en el centro del terreno okay, realmente representa un porcentaje muy mínimo. Esa casa en función al terreno representa menos del 35% del lote, de manera que la mayor cantidad del área pues está sin uso. La mayor cantidad del terreno hoy todavía hoy, no ha parido un peso. Y por ende, cuando intentamos venderla así, pues vamos a recibir muy poco. Ahora, cuando podemos tomar este terreno, limpiarlo y convertir eso en una solución que eleve la utilidad financiera, de repente el proyecto comienza a ser interesante para nosotros. Para nosotros que tenemos todos los días la mente en cómo vamos a sacar, a duplicar el dinero que tenemos en el banco. Cómo ese poquito dinero que me da el banco, ese 3.5 de interés anual por mi dinero, yo lo puedo sacar... Y a través de desarrollar este proyecto de apartamento, yo puedo duplicar o triplicar mi utilidad financiera. Y si esta solución me ayuda a eso, ahí en donde yo saco mi dinero del mago y hago esta operación. Normalmente esta operación me conviene porque el terreno tiene mucha capacidad. Lo que pasa es que aún hoy, con las fotos que vemos del lugar, con la foto que tenemos del sitio, con la zona, no lo vemos. Entonces, en este sentido, en los ríos. ¿eh? en los terrenos que están en el contorno, en los terrenos que están en la periferia okay, del lugar, si nos damos cuenta, todos estos lotes que están en los alrededores son lotes que están atendiendo a un nicho de mercado, a diferentes nichos de mercado. Sin embargo, aquí vamos a hacer una propuesta que va a dirigirse a un público objetivo que aún en esa zona no ha sido atendido. Okay. Es el público de la, de la demografía de hoy de esos apartamentos de dos habitaciones concepto abierto que tienen familias pequeñas, que tienen un uso mixto. No la familia de antes, okay, de hace 40 años, que eran familias de las pequeñas de hoy. Entendiendo esto, el principal objetivo, como abordamos el proyecto, es cómo vamos a lograr meter la mayor cantidad de parqueo. En la medida que logramos tener la mayor cantidad de parqueo in-house, pues podamos tener mayor unidad de apartamento. Si se dan cuenta, Parte de las cosas principales que vamos a desarrollar es que vamos a diseñar y en función a los linderos. ¿Qué son los linderos? El Estado, el Ayuntamiento, nos pide que nos separemos de los bornes, de la línea de propiedad, una cantidad específica. En algunos casos son, nos vamos a separar de esta cantidad específica que tiene el lote. Nos vamos a separar ¿eh? un metro y medio a dos. ¿eh? Tiramos otro lindero y nos vamos a separar de la, de la línea roja, el borne, de un metro y medio a dos. Y en el frente nos vamos a separar del terreno 5 metros ahora lo importante con eso es que en esta L en este espacio de circulación cuánto parqueo podemos colocar en la medida que elevamos la cantidad de parqueo que en este caso van a ser 9 pues podemos elevar la cantidad de niveles que va a tener este edificio aquí dando cuenta no sé si me van siguiendo entonces si elevamos la cantidad de parqueo pues vamos a tener mayor cantidad de apartamentos en estos volúmenes que vamos a tener aquí Y por ende el edificio va a tener mejores rendimientos Todo comenzó porque definimos que esos apartamentos van a ser de dos habitaciones No van a pasar, ningún apartamento va a pasar de 85 metros cuadrados, ok Y van a tener un concepto sumamente abierto En donde la parte del roof que vamos a tener en cada edificación Va a ser un espacio residual para uso mixto de esa manera, todo el terreno que en donde antes solamente teníamos una casa, ¿ok? Ahora vamos a tener nueve casas o nueve apartamentos adaptados a la necesidad de hoy. Adaptados a la necesidad de la demografía de hoy. Y por ende, como nos estamos adaptando al mercado, vamos a tener mayor capacidad de pago. Normalmente, si yo voy a comprar esta propiedad y solamente veo lo que teníamos antes una casa, entiendo que no tiene valor. Entiendo que no tiene valor. Ahora, ahora viendo desde un esquema eh, conceptual ya a un edificio real, pues sí podemos prospectar la venta. Se van a fijar que en estos apartamentos, parte del potencial que tiene el concepto abierto es que todos los apartamentos van a tener un concepto abierto doble. ¿ok? Vamos a sintetizar esas áreas que son muy similares, las áreas que son diurnas, sala, comedor, cocina. De manera que al eliminar los pasillos, ¿no? al eliminar las divisiones en esos dos espacios, se van a percibir más grandes. Por eso, apartamentos que normalmente suelen ser de 50 metros, en concepto abierto como este, se van a comenzar a sentir de 100. Y como se sienten de 100, el mercado paga por cómo ellos lo sienten, no por lo que realmente tienen. Entonces, más del 95% de las personas que compran, eh, no saben lo que es un metro cúbico no saben lo que es un metro lineal no saben lo que es un metro cuadrado pero sí saben que cuando entran a un espacio que cuando ven los apartamentos lo sienten más grande, es muy difícil de convencer que el apartamento es grande cuando el concepto es un concepto laberinto un concepto laberinto, un apartamento tiene 100 metros cuadrados realmente de construcción pero se siente como de 50 y por esa razón no vende. por esa razón se siente como en una jaula entonces, normalmente lo que estamos haciendo, apartamento básico, estándar, okay, con un concepto abierto que se puedan vender más. Si se pueden vender más cada, estamos logrando el objetivo, que a través de este instrumento se pueda hacer elevar la utilidad financiera. Entonces, aquí en, lo, en, el, en el proceso de diseño vamos a ver ahora cómo en la distribución de cada una de las plantas, Okay. vamos a tener dos habitaciones, vamos a tener sala, comedor, cocina, vamos a tener balcón y vamos a tener un parqueo por unidad. Y también en la parte de arriba del techo vamos a tener un área social, okay, donde en una navidad, en un día de los padres, okay, en un día de las madres, en un cumpleaños, ese espacio que normalmente eh, no tenemos en la habitación para meter 20 personas lo vamos a tener en estufo. Vamos a tener un pequeño jacuzzi, un pequeño... Terraza, un área de Barbie y eso como eleva la calidad de vida el mercado está dispuesto a pagar más Porque cuando yo voy a, en los alrededores de esas zonas de los ríos a buscar aquí en Santo Domingo Apartamentos que tengan esas condiciones pues no la tenemos Y si somos los únicos que tenemos esa fachada moderna como lo, lo vamos a ver ahora en el proceso de diseño Que tenemos ese diferencial del roof de los techos y que también tenemos un apartamento pequeño Pero que realmente es siente grande pues no, lógicamente no vamos a quedar en el mercado Porque estamos pensando como en ellos, no en nosotros, no en usted y yo que ya tenemos ese problema resuelto, sino en ese mercado que aún sigue buscando, entonces, si nosotros teniendo claridad con eso, en esa zona de los ríos, aquí en el terreno nos damos cuenta las debilidades ¿eh? en un radio de dos kilómetros que tienen la demanda hoy, pues podemos con esas debilidades y potenciarla en el, en el proyecto y de esa manera si sí logramos objetivo es fundamental que se fijen ahora en la fachada que vamos a tener ¿eh? Fíjense cómo la fachada es una fachada totalmente moderna o con un concepto muy minimalista en los exteriores y que, y que también expresa un gesto eh, único, expresa un gesto. Muy importante el tema de gesto por un tema de que lo voy a hablar un poquito más para adelante. También fijarse bien en las áreas sociales, cómo las la hemos ido desarrollando en función a ese mercado que en las habitaciones, fíjense bien en los baños, en la sala de en la cocina. Fíjense bien desde el punto de vista, porque estos, estas imágenes que están viendo ahora, estos elementos que están visualizando el 3 es lo que le va a ayudar en este proyecto a poder prospectar. Y me dicen, Calderón, ¿qué es lo que prospectar? ¿De qué se trataba eso? Antes comenzábamos a hacer un proyecto como este, construíamos el edificio para ver si se vendía. Y ahí el nivel de riesgo era sumamente alto, porque era una apuesta all como en el póker. Ahora, a través de este diseño, a través de este proyecto visual, a través de esta muestra, los clientes pueden pre-vender el proyecto, pre-negociar okay, lo que va a venir. Y si yo logro a nivel visual, con un proyecto ejecutivo, con los permisos de ayuntamiento, con el terreno, ya todo listo, poder lograr hacer una pre en donde el cliente me entrega a mí un 30%, un 20% de lo que va a ser la construcción y nosotros entregamos los apartamentos en el 2024, por lo que estamos asegurando e iniciando a construir con el dinero no de nosotros, sino de clientes y de esa manera entonces el proyecto fluye porque de otra manera si yo tuviera que buscar un 30% para iniciar y se lo pido no a los clientes se lo pido al banco pues entonces voy a tener que pedir al banco me va a pedir un 30% más el interés que aquí no se ve entonces de esa manera lo que estamos haciendo es cómo bajamos el nivel de riesgo y ya cuando yo tenga vendido en plano el 30% del edificio de los nueve apartamentos ya cuando yo, yo tenga vendido a la mitad pues tengo capital suficiente para poder comenzar a construir y así sigo el proceso, bajé el riesgo y logré la utilidad financiera, logré sacar más beneficio de lo que el banco me da a través de esta operación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, número uno, lo que vamos a estar viendo, uno, el proyecto visual, el concepto, dos, necesitamos los papeles del terreno, que ya, ya están aquí, y tres, necesitamos poder comunicar a nivel legal, este esquema. Cuando un cliente me levanta la mano y me dice Calderón, me gusta el concepto, quiero vivir ahí, tengo un apartamento, lo primero que necesito es que tengamos los permisos del proyecto. Ayuntamiento, obras públicas, la casa, solicita requerimientos para poder construir. Esta parte legal es fundamental, porque con esa parte legal es que el banco le va a prestar el dinero a ese cliente que va a comprar aquí, nos lo va a entregar a nosotros a través de la empresa y podemos comenzar a construir con el dinero de ellos. Pero si no tenemos los permisos, si no tenemos el diseño configurado, si no tenemos la aprobación del Estado, pues no podemos proceder. Ahora, para poder incurrir en esos gastos, primero hacemos una evaluación del mercado. Una evaluación de los clientes. ¿Qué tanto están dispuestos a pagar por este concepto que estamos viendo en pantalla? ¿Qué tanto están dispuestos a pagar por este esquema de diseño que estamos viendo ahora mismo en pantalla? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar por esta zona? Muchos compran en los procesos, en, Intel, en una zona definida, porque quizás por ahí trabajan. Porque quizás por ahí tienen negocios cerca, porque quizás por ahí se criaron sus padres, porque quizás por ahí tienen la escuela de los niños. Muchas condiciones que lo atan a ese lugar. Lo que pasa es que van allá a, ir a buscar unos apartamentos que se ajusten a ellos y no encuentran. Okay. Siempre encuentran deficiencia. y como nada más tienen una oportunidad, el 90% de las personas nada más tienen una oportunidad de comprar un apartamento en la vida, pues buscan algo que se ajuste mucho a ellos a sus gustos, a sus boyes y ahí es donde entramos nosotros, entendiendo la deficiencia que tienen los nichos en ese lugar. Por eso en este proyecto bajamos el nivel de riesgo de la inversión y elevamos la utilidad financiera en cada paso que damos. Entonces llevamos el proyecto de un tema conceptual a algo ya real, a algo que se pueda visualizar, a una muestra. Muy bien. Yo soy la que te toca el delón, me pueden dejar sus mensajes por aquí abajo, por YouTube, y me pueden escribir ahora por nuestro WhatsApp. Importante, miren, muchas veces nosotros tenemos o conocemos a alguien que tiene una situación parecida. Muchas veces conocemos a alguien que está pasando por esta... Y quizás este contenido le puede dar idea a que ellos puedan encontrar el camino. Yo le pido, si lo, ustedes lo ven bien, que se lo compartan. Nos vemos en el siguiente video. Thank hey. you.